Bueno, mira una cosa, pasado. mira una cosa lo que pasa es que cuando entonces vamos al conteo, pierde efectividad cuando ya tenemos que en el metro andaba una urna pero ¿No eso, sabemos? eso es una suposición no, pero no, realidad, no, si no, no, no, no, no, eso. no, no escúchame, escúchame no, no, yo lo doy como a Admito que fue la foto de una urna y fue seguida por una persona y tomó la foto. Y se ve que es una urna. Pero una urna que presidencia. Con no, no, no, general, no. Que... No, no importa, no importa. Porque ¿Importa? recuérdate pero que estaba... además, además, Pudo haber sido del PRM pero también. Además en el, en Pudo el, haber sido del PRM. En, en esa mesa. Eh, donde, y alguien esa tiene urna. que llevársela sí. a la urna sí. también. Sí. Pero además, en, sí. esa, en esa mesa donde estaba había un delegado que se llevó una. No, pero para, fíjate una cosa. Leonel aclaró. CLD, óyeme, Dayan, Leonel aclaró que a él no se le permitió que existiera un delegado porque no se lo acreditaron. Ok, pero entonces el punto ¿cuál es? Entonces el punto es que ya pierde efectividad el conteo y debemos de abocarnos ya como tú dices, seguir al paso siguiente uh -huh. de lo que va a suceder hoy en el Tribunal Superior Electoral. Porque la cadena de custodia es irrelevante, ya define de que no es confiable en razón de que la Junta no se previó como están hoy los aparatos y y computadoras que están resguardados con vigilancia. Sí, pero recuérdate que no se no se dan detalles de qué, en qué consistió el rompimiento de la cadena de custodia sí. Bueno, ya eso son... Si no dice, ya, perdón, está, está nosotros, bien. Nosotros somos comunicadores... Mientras tanto, sí. no, pero no llevamos la verdad. No. Aquí somos, tenemos un problema. Nosotros somos comunicadores... Pero yo ese es mi punto de vista. Excluso, sí, está bien. No he, no he discutido tu punto de vista. Nosotros somos comunicadores profesionales. Un candidato presidencial o cualquier persona da una información, nosotros uh -huh. tenemos que analizar la información que él da. Leonel Fernández dice y nosotros hemos defendido el derecho que tiene de, de, de poner sus sellos. Claro. él dice se rompió la cadena de custodia, Punto. pero no expliquen qué consiste rompiendo. ya esa parte ahí se le dará cuando o sea, se lo cuestionen se en el cuando se va a volarlo como, como un elemento tenemos que saber en qué, qué consiste. bueno de que él se queja con el rompimiento. nosotros nosotros, ¿Qué nosotros creemos. El bueno o sea, dónde se rompió qué, qué? Sí. yo entiendo que se rompió en la cadena de custodia. Y está correcto. Pero espérate, ¿Pero espérate Francia, espérate. Explica qué, qué carajo es una cadena de custodia. Bueno, metodía, es la, la responsabilidad que <risas> tiene para, para llevar a cabo una investigación y tener en cuenta de que aquí habían 7000, mil, ¿cuántos colegios? 7 mil y algo. 7.372. Okay. Ahí ya. va. Ya. Eso debió de estar en mano y custodia de la Junta, inmediatamente se cerraron, se contaron y se emitieron. Automáticamente la Junta, bajó, bajo protección, esas urnas sin abrir, llevarla a un lugar... ¿Y no se hizo así? No. ¿Y, Porque y, mira, andaba en el metro. ¿Pero y por qué usted no lo apelaron eso anteriormente? No, a, es que a, lo costeo. hizo. Se hizo. Es que es una cuestión de derecho. Y es una cuestión... No. Clara, porque si la junta ver, tiene, sí. óyeme, si la junta tiene cinco días a partir de esa noche, es que la junta tiene que asumir el control de esa cadena de custodia. Llamada, Llamada,